Ah, bueno, pues nada, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a regidora, Antonio Ángel, la gente que fue la ceremonia, que me ha permitido estar aquí con, uh, con todos vosotros, ¿vale? como estamos así en familia, podemos tutearnos ¿no? y ya desde el primer momento, si me dejáis, uh, aún así se me escapará algún, algún estereo que otro. ¿no? Eh... Bueno, el tema... Eh, que yo quería proponer de lo que me gustaría eh, charlar con vosotros es eh, un aspecto de la corrupción eh, que hay que tener muy en cuenta cuando queremos luchar contra la corrupción ¿vale? luchar contra la corrupción vamos a, a ver dentro de un momento no es fácil ¿eh? y quiero eh, dar algunas de las claves de por qué no es fácil luchar contra la corrupción sin eh, al mismo tiempo eh, ser muy pesimista sobre las probabilidades de la lucha contra la corrupción. De hecho, en fin, yo soy un optimista por naturaleza y por tanto me niego a creer que no sea posible luchar contra la corrupción de manera decidida. ¿no? Y evidentemente no vamos a erradicar la corrupción, eso es impensable, porque eso sería tanto como acabar con el ser humano, con la humanidad que hay en el ser humano, sería convertirnos en algo que no somos. Uh, pero sí que es posible, desde luego, uh, tener un tipo de sociedad donde los problemas de corrupción estén en un ámbito más reducido, ¿no? que no nos lleguen al cuello, por lo menos que nos lleguen, idealmente, por los tobillos, ¿no? por lo menos por las rodillas, en fin, algo que sea más soportable que tenerla a, a nivel de, del cuello. Para eso eh, voy a hablar también de las estrategias de salida, es decir, de una manera muy, muy somera. Las estrategias de salida tienen eh, una conexión muy fuerte con esta imagen con la que quiero empezar la conferencia. No sé si um, hay um, profesionales de la educación primaria aquí y seguro que conocen perfectamente, han identificado perfectamente la, la imagen, porque uh, es algo con lo que se suele trabajar muchas veces con los chavales, ¿no? Eh, es la imagen de Ulises ¿no? en su vuelta a Ítaca, el episodio con las sirenas. Eh, las sirenas son un poco difíciles de, eh, de identificar porque son las sirenas originales tal y como, tal y como las eh, imaginaban los griegos. No las imaginaban con forma de pez, sino con esta mezcla entre mujer y, y, y ave. ¿no? Eh, pero ahí están las sirenas eh, con sus cánticos intentando atraer a Ulises y lo que me interesa es la estrategia de Ulises. ¿Vale? Cómo consiguió evitar eh, que las sirenas se lo llevaran hacia donde ellos querían y, por tanto, que hubiera terminado su viaje ahí sin poder volver a ver a su mujer y a su hijo. ¿no? Um, ese es el tipo de estrategias que tenemos que desarrollar en la lucha contra la corrupción. ¿vale? ahora desarrollar ese punto en todo este momento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Esto es la manera más resumida de darnos cuenta del problema que tenemos delante. ¿Vale? Este es el mapa de la corrupción, del, es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es un índice que tiene, en fin, sus problemas metodológicos, pero que al final todo el mundo acepta para hacer comparaciones internacionales. Y funciona relativamente bien. Nos permite ver eh, hasta qué punto la corrupción es un problema más grave o menos grave en los distintos países eh, del planeta de los que tenemos cierta información. Uh, y el mapa, desde luego, como, como aquí está la escala, cuanto más clarito el color, cuanto más amarillo clarito, eh, menos problemas de corrupción, son países más transparentes, digamos, o con más, mayor integridad pública, cuanto más oscuro, cuanto más hacia el rojo eh, más oscuro, eh, más problemas de, de corrupción. Um, como ven, el, el panorama mundial es uh, un poco Eso, ¿no? desolado, ¿no? <risa> vale. uh, Bueno, pero es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Me decía hace un momento el técnico cuando estábamos probando el PowerPoint, hombre, pues aquí no nos podemos quejar, ¿no? En términos comparados, y es verdad, digo, aquí somos de los que aprobamos una cierta holgura, ¿vale? Estamos en el entorno por encima del 6, estamos en el, lo que sería un 6,5, ¿vale? El, el 10 es la transparencia máxima, el mínimo problema de corrupción, nosotros sacamos un seis y medio, ¿no? Bueno, no estamos muy mal en términos mundiales, pero la cuestión es con quién nos queremos comparar, ¿vale? Si nos queremos comparar con los que están más eh, en oscuridad, ahí ven casos como Somalia, como Afganistán, eh, ¿vale? Hay, no sé, en este caso Venezuela, y una serie de, de países eh, con un entorno mucho más, eh, más eh, oscuro, ¿no? Uh, o países, uh, los menos, donde hay más claridad. ¿vale? Como ven, aquí no se nota mucho por la imagen esta, no es demasiado buena, pero está el caso de. Uh, el caso de Finlandia es el primero en el índice, hay más limpios, Nueva Zelanda, ¿vale? pero bueno, el resto de países excepcionales, Dinamarca, Noruega y, y Suecia, uh, Canadá, un poquito, con un poquito más de problemas, pero bueno, también en ese tipo de países. La cuestión es con quién nos queremos comparar, ¿no? ¿Dónde queremos, eh, hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos construir eh, nosotros. ¿no? Uh, y bueno, ese es el reto. ¿no? Entender que si este es el mapa de corrupción, realmente es que la corrupción está muy presente en la naturaleza humana. Y vamos a ver un poco también por qué es tan difícil salir de ello. Bueno, pues eh, lo que eh, os propongo. Y a, mí va a salir ¿vale? Lo que propongo eh, para hoy, ¿vale? nuestro menú para hoy, sería eh, dividir mi intervención en tres eh, partes. ¿vale? La primera es qué podemos aprender de estos más amarillitos, ¿vale? de los angelicales escandinavos. ¿no? Um, qué podemos hacer, qué, um, ¿qué podemos eh, sacar como enseñanza a partir de los procesos históricos que ellos han ido desarrollando, que nos han llevado a que tengan unos niveles de corrupción mucho menor, ¿no? ya que ni siquiera consideren la corrupción como un problema eh, público que compartan. ¿vale? Las encuestas en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, no sale la corrupción como uno de los eh, problemas eh, que ellos comparten. De hecho, eh, la gente no está preocupada por la corrupción, no percibe que haya corrupción en el funcionamiento de las instituciones públicas, etc. Bueno, ¿Qué podemos aprender de, de los negocios? Nos centraremos a continuación en el caso español viendo, sobre todo al principio, la parte negativa, ¿vale? Qué elementos hay en el caso español que son preocupantes, que nos hacen ver que aproximarnos a los nórdicos no es tan fácil, ¿vale? Que hay ahí una serie de problemas que nosotros tenemos y que los nórdicos no tienen tan claramente, aunque haya muchos otros países que estén peor que nosotros, ¿vale? Pero ya, se, ya lo dice el ¿no? Mal de mucho. Y terminamos... Uh, también llamando la atención sobre los aspectos positivos, no todo es malo en el país. no estamos en una posición desesperada, uh, por tanto hay algunos hilos de los que podemos tirar, vamos a ver uh, cómo hay algunas características que son valiosas en el caso español y teniendo eso en cuenta, uh, bueno, qué estrategias de salida podemos uh, encontrar, ¿Vale? qué se le podría ocurrir a Ulises para uh, enseñarnos a salir de esta situación, aproximarnos un poquito más al caso normal. Bueno, empezamos con los nocturnos, ¿vale?, con las lecciones luz. Um, hay uh, una institución eh, que se ha creado no hace demasiados años, uh, no tendrá más de cinco años, que es el Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de, Bot de Gotemburgo. Um, que están llevando adelante unas investigaciones realmente fantásticas Si tiene una página web donde cuelgan eh, todas las investigaciones que ellos tienen y sus de datos. Es decir, es que realmente si, para la gente que esté interesada en el análisis de la corrupción um, es realmente un, un sitio clave, una referencia clave. El instituto de, de Calidad del Gobierno de la Universidad de Grupo. Y el líder, eh, la persona que puso en marcha ese instituto es un gran investigador sueco que se llama Bo Rostein, un este nombre que tienen ahí, um, y que es una de las personas que más sabe también sobre la corrupción en el mundo, que ha hecho estudios en muchos países eh, muy diferentes y siempre eh, con la comparación de por qué en Suecia eso no sucedía. ¿vale? Y por tanto, ha ido desarrollando toda una serie de investigaciones especialmente interesantes para lo que a nosotros nos interesa esta tarde. Bueno, ¿a qué tipo de, de conclusiones han llegado estos, estos estudios? Lo que han encontrado es que en estos países escandinavos nos encontramos siempre una correlación muy alta, es decir, son variables que van siempre unidas, una correlación muy alta entre variables como la que nos interesa, los bajos niveles de corrupción, y cómo esos bajos niveles de corrupción están unidos con una serie de elementos que aparecen siempre en estos países. ¿Qué elementos son esos? ¿Qué cosas debemos fijarnos? Altos niveles de capital social, ¿vale? El concepto este de este capital social está es muy polémico en ciencias sociales, pero bueno, digamos que ya incluso se han desarrollado dos conceptos distintos, del buen capital social y el mal capital social, porque la mafia, por ejemplo, también tiene mucho capital social. ¿vale? La, capital social es la capacidad para la cooperación social, ¿vale? para que nos podamos coordinar con otros y actuemos de manera colectiva. La mafia tiene un poder de coordinación, tremendo, pero no genera buen capital social, ¿vale? generaría lo que ahora se llama mal capital social. Estos países tienen unos niveles muy altos de capital social. Generalmente el capital social se mide de muchas formas distintas de una manera eh, muy habitual de medirlo es con una pregunta en una encuesta donde se le dice a la gente, luego veremos el caso español, eh, donde se le pide a la gente eh, que se posicione entre, digamos, dos eh, extremos. Uno, eh, si creen que se puede confiar en la mayor parte de la gente en la sociedad en la que viven, ¿vale? ¿Usted cree que en España se puede confiar en la mayoría de la gente aunque no los conozcas personalmente? O, si creen que es más prudente no confiar en la mayoría de la gente. ¿vale? Esa pregunta. Bueno, pues eh, las sociedades nórdicas tienen unos valores muy altos del primer extremo, ¿vale? donde la gente dice que se puede confiar en los demás, aunque no los conozca. ¿sí? Uh, son los extremos más altos del mundo. ¿sí? Uh, no hay ninguna otra sociedad donde eh, el capital social, medido con este indicador, tenga unos resultados tan altos. Y ahora veremos dentro de un momento el caso español. A esto le llamamos confianza generalizada, ¿vale? la gente tiende a confiar en los demás, en los demás miembros de la sociedad, aunque no haya una relación directa, personal, familiar, lo que sea, con él. ¿vale? Confía en el prójimo simplemente porque es, forma parte de la misma sociedad. Otro elemento más que aparece en estas uh, sociedades es muy importante y suele pasar muchas veces inadvertido en muchos uh, análisis sobre la corrupción. Y es que estas sociedades también presentan unos niveles de desigualdad muy bajos, desigualdad social muy baja. ¿vale? Las diferencias entre los más ricos y los más pobres son muy estrechas, más estrechas que eh, en la mayor parte de las sociedades mundiales. ¿vale? Son de las sociedades más igualitarias eh, que hay en el planeta. Y esto va a ser un aspecto eh, fundamental, ¿eh? esa igualdad medida tanto como igualdad económica como medida en, en igualdad de oportunidades. Va a ser un aspecto fundamental porque... Lo dentro de un momento. ¿Vale? y la tercera eh, el tercer elemento que aparece asociado a esos bajos niveles de corrupción es el que eh, tenemos unas instituciones de gobierno que son percibidas por la gente como instituciones que funcionan de manera muy efectiva y además de manera muy imparcial tratan a la gente con imparcialidad no hay trato de favor eh, para nadie y encima funcionan de forma muy efectiva esta es la visión que los ciudadanos tienen de sus propias instituciones de gobierno ¿vale? en estas sociedades. ¿no? Um, ya veremos también qué pensamos aquí. Bueno, esta confluencia ¿vale? de, de factores que van juntos es muy importante para uh, sugerirnos por dónde debemos ir, ¿vale? cuál es el objetivo. Um, ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas sociedades? Bueno, en estas sociedades, al darse esta confluencia de factores, se ha producido lo que um, los autores en corrupción llaman un círculo virtuoso. ¿vale? En todas estas uh, sociedades se habría producido históricamente la generación de un círculo que genera eh, fin, eh, bondadas, ¿vale? que tiene resultados muy positivos. Por eso se le llamamos círculo virtuoso. Podríamos empezar por cualquier elemento del círculo. Podríamos ¿vale? empezar por aquí, por ejemplo. Son sociedades um, igualitarias. En realidad, esta es probablemente la característica más difícil de copiar ¿no? para cualquier otra sociedad fuera del mundo escandinavo. A, a la altura, por ejemplo, del siglo XVI, ¿vale? pues ya terminada la Edad Media, empezando la modernidad, pues a la altura del siglo XVI, las, estas sociedades ya destacaban por sus niveles de igualdad. Eran las sociedades más igualitarias que había en todo el mundo. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un problema. Por ejemplo, en sociedades mediterráneas ya teníamos unos niveles de desigualdad mayores, mucho mayores. Evidentemente, si nos comparamos con otros sitios, hoy día, pues, si comparamos España con, ¿vale? con América Latina o con África, los niveles de desigualdad en España son mucho más llevaderos que los niveles de desigualdad en los otros sitios. ¿no? Pero estas sociedades ya partían digamos, con una cierta ventaja que era esa sociedad muy igualitaria. Aún así, um, hay una cosa muy curiosa que eh, normalmente desconocemos, y es que um, siempre hemos, decir, mucha gente piensa, con esta imagen que tenemos de los escandinavos, que han tenido esta ausencia de corrupción siempre, que no han tenido problemas de corrupción en su historia. Y lo curioso del caso es que han tenido muchos problemas de corrupción. A la altura del siglo XVIII, eh, la sociedad, en concreto una de las más estudiadas, la sueca, Uh, tenía tremendos problemas de corrupción. Hay unas cartas del embajador de, la, de, de Francia eh, que le mandaba a su gobierno, describiendo el embajador de Francia en Suecia, uh, que le mandaba describiendo cómo era la sociedad sueca y eh, el embajador francés eh, le achacaba dos grandes problemas a la sociedad sueca. Primero, la enorme corrupción que había. Decía que había una corrupción en todos los cuatro estados que, formaban, eh, que formaba la sociedad sueca, eh, ...por todos lados había una, una corrupción global. ¿Sí? Y la segunda eh, característica negativa, según el embajador francés... ...era el carácter democrático de los suecos, ¿vale? pues Esto tiene que ver con esa igualdad. Eh, la gente digamos donde no se respetaban las, eh, los privilegios aristocráticos... ¿no? ...donde todo el mundo se trataba por igual. Esto horrorizaba al embajador francés. Pero bueno, es una característica importante también... ...para entender el, el fenómeno suecos. ¿Qué sucedió? Sucede que eh, a lo largo del 18 eh, los suecos van bueno, desarrollando ciertos problemas con toda esta corrupción galopante que tenían. Se van dando cuenta eh, que tienen un problema ahí, que están tardando en reaccionar muchas veces, que las instituciones públicas no funcionan demasiado bien, ¿vale? que esto está ocasionando problemas al país. ¿Esto suena de algo? <risa> Uh, ¿Y qué ocurre? Pues llega un momento a principios del siglo XIX uh, donde pierden una guerra muy importante. En 1809 pierden una guerra, habían estado librando durante dos años, con Rusia, y uh, a consecuencia de la pérdida de la guerra pierden todo el territorio de Finlandia, que no era un territorio que ellos hubieran tenido ahí desde hace poco, llevaban 600 años ocupando, ocupando Finlandia. Finlandia era un, un uh, trozo más ¿no? de, del, del reino de Suecia pierden um, Finlandia e inmediatamente se produce algo parecido a, a la crisis del 98 aquí ¿vale? toda una serie de reflexiones de qué nos ha pasado por qué hemos perdido esta guerra cuáles han sido las causas de la pérdida de la guerra eh, desarrollan toda una reflexión y la conclusión a la que llegan es porque nuestras instituciones de gobierno funcionaban fatal nuestro ejército para empezar ha funcionado muy mal y todo ha funcionado mal porque está corrompido, totalmente. El ejército eh, no pone al frente de las tropas a los militares más hábiles, eh, con más méritos, a los que más saben, sino a aquellos que han comprado el cargo de capitán general, de lo que sea. ¿vale? Por tanto, era gente absolutamente ineficaz para eh, plantear una batalla, para... Y dicen, bueno, ¿qué lección podemos sacar sobre esto? A elecciones, necesitamos luchar contra la corrupción, necesitamos arrinconar a la corrupción, necesitamos desarrollar buenas instituciones de gobierno, instituciones de gobierno que funcionen bien. Y empiezan a introducir toda una serie de reformas muy importantes, pero luego comentaremos juntos. Bueno, parten de una situación de igualdad que les lleva, después de todas estas peripecias que les acabo de contar, a, a la creación de unas instituciones imparciales de ¿vale? gobierno. Ellos apuestan porque las instituciones de gobierno traten a todo el mundo eh, de manera absolutamente imparcial, ¿vale? que no haya favorecido eh, contactos eh, que puedan eh, conseguir lo que ellos quieren de las instituciones eh, de gobierno, eh, simplemente porque tienen las conexiones necesarias. ¿vale? Van desarrollando de una manera muy a maulises eh, instituciones imparciales de gobierno. Y una vez que han construido estas instituciones, a lo largo del siglo XIX, lo que ponen en marcha también a lo largo de este siglo XIX, especialmente ya en el comienzo de finales del XIX, principios del XX, son políticas universales de bienestar. ¿vale? Este es un aspecto a los que los investigadores suecos le dan, dan mucha importancia. En la creación del Estado de Bienestar Sueco, eh, todos los programas de actuación en el bienestar están dirigidos a la población en su conjunto, no a los más desfavorecidos, a los marginados que necesitan más ayuda. No, todos los programas sociales son para todos los ciudadanos. Le da mucha importancia a eso, ¿por qué? Ese es el caso opuesto, ¿no? el caso norteamericano, donde todos los programas de bienestar, mucha gente critica si en Estados Unidos hay o no hay un estado de bienestar, ¿no? Hay programas eh, sociales de, de ayuda, pero todos estos programas sociales están dirigidos a determinados eh, sectores de la población, a los que lo necesitan. ¿vale? Bueno, Según estos investigadores suecos, eso genera, si me permiten la expresión coloquial, un mal rollo tremendo. ¿Por qué? Porque uno se tiene que humillar ante el resto de la sociedad para eh, poder conseguir eh, el acceso a un programa de bienestar. ¿vale? Tienes que decirle a los demás, miren, soy un fracasado no he conseguido cuidar de mí y de mi familia, por tanto necesito la ayuda de todos ustedes. Y lo tengo que demostrar con una serie de datos, de formularios y tal, muy pesados. Es decir, es realmente un proceso muy humillante solicitar ayuda en países como Estados Unidos. Y esta gente lo que hizo fue todos los ciudadanos tienen derecho a los programas de, eh, de bienestar social, a la educación, a la sanidad, ¿vale? a la asistencia social, a la asistencia luego la vejez, ¿vale? a las pensiones de jubilación, etcétera, etcétera. Todos los ciudadanos tienen derecho a eso, no aquellos que no necesiten aquellos que no lo necesiten, porque si hacemos eso estamos introduciendo fracturas en, eh, ese, en esa conjunción social que, que, que tenemos, ¿vale? en esta sociedad igualitaria eh, que tenemos. Vamos a evitar este tipo de fracturas. Y, por tanto, vamos a desarrollar políticas universales de bienestar que traten, de nuevo, otra vez, a todo el mundo por igual. A su vez, eh, ¿vale? estas instituciones imparciales que desarrollan políticas universales de bienestar para todos, lo que han contribuido es a desarrollar una confianza generalizada muy grande, ¿vale? a que todo el mundo confíe en los demás, a ¿vale? sentirse partícipe del mismo grupo social vamos todos en el mismo bar, ¿vale? Esa, esa idea. O sea, aquí no hay unos que me están robando de mi renta, de mi riqueza, porque son unos inútiles, ¿vale? que es lo que piensa un americano, sobre aquellos que viven de los programas públicos, sino que aquí vamos todos juntos y tenemos que ayudarnos unos a otros. Es posible que ahora tú necesites más ayuda que los demás, pero vete a saber dentro de 15 años cómo estamos. Bueno, todo eso ha ido fortaleciendo a la sociedad sueca, ¿no? a la unión de la sociedad sueca. Ha ido generando eh, eso, unos niveles de confianza generalizada muy grandes. Se sienten partícipes del mismo grupo, lo cual, evidentemente, contribuye a seguir eh, fomentando el que sea una sociedad muy igualitaria. Con, con, conclusión, un círculo virtuoso, ¿vale? Cada uno de estos factores se va, um, se va reforzando, va reforzándose entre sí, y como consecuencia de esto lo que tenemos es eh, la generación de unos bienes públicos muy importantes. En una sociedad así, en una sociedad donde, se, donde aparece este círculo vicioso, aparecen este tipo de bienes públicos. Por ejemplo, la obligación de pagar impuestos. Los suecos se sienten eh, moralmente obligados a pagar impuestos. porque se genera eh, esta idea. ¿vale? Como bien público está eso, a nadie le gusta eh, pagar impuestos, pero ellos entienden que es la manera de conseguir esta cohesión social, de conseguir la paz social y de conseguir una sociedad suficientemente justa con eh, oportunidades para todos los miembros de esa sociedad. ¿eh? Apuesta por la educación, etc. Otro de los bienes públicos, el respeto, por ejemplo, por los espacios públicos. Vale, el respeto por los bosques, por el respeto por las calles, el respeto por las um, plazas... ¿vale? Um, de nuevo, este, este tipo de eh, ciudadanos suecos tiene un respeto exquisito. Hemos tenido unos uh, acontecimientos uh, desagradables, ¿no? muy recientemente, con todas esas, estas trifulcas en los alrededores de, de Estocolmo, que hay donde se ha descolocado también. ¿no? Aún así, nada que ver con los uh, problemas que hubo en París hace unos años, pero bueno, también muy relacionado con ciertas quiebras ¿no? del modelo social. Hay que tener en cuenta también que ahora llevan unos cuantos años de eh, gobiernos conservadores que de alguna manera han alterado un poco toda esta tradición de políticas universales de universidad. Pero en líneas generales se han desarrollado este tipo de, de, de bienes públicos. Eh, por ejemplo, un sueco eh, nunca cortaría una carretera para... Eh, ¿vale? para como Digamos como un medio de protesta. Sí, como medio de protesta, ¿no? como una forma de expresar una determinada demanda, por muy justa que sea esa demanda. ¿vale? Es decir, el respeto a los espacios públicos sí. lleva hasta ese punto. O sea, yo puedo defender determinadas demandas sin tener que tocarle las narices a los que nada tienen que ver con esto. ¿Vale? No corto una carretera, no corto una vía del tren. Este tipo de asuntos eh, ellos no entienden cuando esto pasa en, no sé, ven los telediarios y ven algunas manifestaciones en Grecia, en Italia, en España. Y a ellos les parece esto impensable. ¿vale? ¿Por qué han desarrollado este tipo de bienes públicos? Desde ¿vale? el respeto a determinadas reglas no escritas eh, de la convivencia social. ¿sí? Bueno, este sería el círculo virtuoso y las consecuencias del círculo virtuoso. Eh, ¿Qué ocurre en otras sociedades? La mayoría de las uh, que hemos visto ahí en ese, en ese mapa mundial. En general ocurre lo contrario. Dosis uh, distintas, pero en otras sociedades en donde tenemos más problemas de corrupción, lo que se genera es un círculo vicioso. ¿vale? Un círculo vicioso que de nuevo también se refuerza mutuamente y cada vez es más difícil salir de ahí, pero eh, genera unas consecuencias muy distintas a las del círculo eh, virtuoso. Supongamos que empezamos por que son sociedades más desiguales. Sociedades más desiguales significa eso, que hay grupos cuyos intereses chocan más, son más divergentes que en sociedades donde las, la igualdad es mayor. ¿vale? A mayor igualdad las divergencias entre los distintos grupos sociales son menores. A mayor desigualdad las divergencias son muy grandes. ¿vale? Por tanto hay... Una probabilidad de que choquen intereses contrapuestos es mucho más alta que cuando los intereses no están tan contrapuestos, no son tan divergentes. El que haya situaciones de desigualdad, el que estemos entre, entre sociedades más desiguales, significa que en lugar de generar relaciones de confianza generalizadas, ¿vale? de todos con todos, todos somos miembros del mismo grupo social, lo que se generan son relaciones de confianza particularizada. Es decir, la gente, por supuesto, desarrolla identidades colectivas, desarrolla lazos de pertenencia con un grupo social, pero ese grupo social no es toda la sociedad, sino un sector de esa sociedad, los que comparten mi visión del mundo, los que comparten mis intereses eh, sociales, ¿vale? Me identifico solo con ellos, mis lealtades van solo con ellos y no con todo el grupo social, ¿vale? Esto es a lo que llamamos confianza particularizada. Bueno, en este tipo de sociedades es más fácil que se desarrollen este tipo de, uh, de relaciones sociales. Lealtad es solo hacia un grupo y no hacia el conjunto de la sociedad. Cuando tenemos uh, sociedades donde hay confianza particularizada, lo normal es que las instituciones de gobierno que pongamos en marcha sean instituciones que funcionan de manera muy parcial. ¿vale? Cuando llega un grupo al poder desde ese poder lo que va a es a favorecer fundamentalmente a los miembros de ese grupo. ¿vale? Los miembros de ese grupo van a tener un trato privilegiado por parte de las instituciones um, Es muy frecuente que desarrollemos redes clientelares. ¿vale? La, la política se convierte en la relación entre un patrón y un cliente. ¿vale? Hay una relación de intercambio de favores. El cliente normalmente aporta votos o aporta apoyo económico. Uh, y el patrón, pues uh, a cambio da protección uh, pública, leyes uh, que te favorecen, políticas uh, públicas que te favorecen, etc. Instituciones parciales de gobierno que evidentemente generan políticas públicas no universalistas, no universales, sino políticas públicas particularizadas para favorecer a determinados grupos, lo cual incrementa la desigualdad de esa sociedad que a su vez genera. Um, más confianza particularizada, ¿vale? y así sucesivamente en círculo, eh, el círculo vicioso. problema de este círculo vicioso, consecuencia de este círculo vicioso, en lugar de generar bienes públicos, como decía el, el círculo virtuoso, el círculo vicioso lo que hace es generar una lógica del salve ese quien pueda. ¿vale? Si vivimos en una sociedad que funciona con esta lógica, Tratamos de salvarnos a nosotros mismos y que le den viento a los demás, ¿vale? Ponemos lo nuestro, lo de nuestro grupo, nuestra familia, nuestro partido, nuestro clan, por encima eh, de los intereses generales, por encima del interés común. Lo nuestro está por encima de cualquier otra cosa. Y eso eh, es una lógica enormemente conflictiva. ¿vale? O sea, las sociedades se convierten en juegos teóricos de la elección racional, llamarían juegos de suma cero, como entienden el, el concepto? ¿Vale? La, la idea es esa. Eh, un juego de suma cero es aquel en el que si yo gano algo es porque tú lo estás perdiendo. ¿vale? No estamos creando algo que podamos, que antes no teníamos y que podamos compartir. No, si yo gano algo es porque tú lo estás perdiendo. Eh, perdiendo ¿vale? bueno esto es lo que ocurre en este otro tipo de sociedades en las que se da el círculo vicioso uh, la lógica de Salvese Tricola es enormemente uh, genera una inestabilidad social uh, muy fuerte ¿vale? genera eso, grupos en conflicto permanente uh, más, o más o menos uh, en grado de, de, de dramatismo como siempre eso, una sociedad que tiene Problemas importantes de cohesión, y que um, lo que um, tiene, lo que destaca son um, los grupos, ¿vale? la importancia de los grupos. Evidentemente la pregunta en la lucha contra la corrupción es una pregunta de órdenes, ¿no? vale, Ya sabemos esto, y ahora cómo rompemos el círculo vicioso y generamos un círculo virtuoso. <risa> <risa> Esa, la, la clave está ahí. ¿Vale? Pero la clave, evidentemente, uh, nos engañaríamos, ¿vale? seríamos unos bobos si pensamos que esto es fácil. Es muy, muy complicado, muy complicado romper una lógica circular de factores que se refuerzan mutuamente, romper eso e introducir una lógica diferente. Es realmente muy, muy difícil. Bueno, nos vamos, ¿vale? ya hemos terminado la conferencia, no hay nada que hacer uh, y nos vamos a llevar a cada uno en una esquina. ¿vale? Uh, debemos aceptar el pesimismo? Hombre, yo pienso que ¿vale? no. Eso sí, debemos aceptar un cierto grado de realismo si no queremos darnos um, de cabeza contra la pared. Es un proceso muy complicado. Uh, ¿Es imposible? No, no es imposible. ¿Vale? Um, Vamos con el caso español, porque esto hay que verlo un poco país a país, no todos los países tenemos las mismas oportunidades, las mismas uh, probabilidades de salir del círculo vicioso, hay que hacer un análisis personalizado, sociedad a sociedad, además que uh, país a país, sociedad a sociedad. ¿Qué podemos decir del caso español? Bueno, sinceramente, tenemos buenas y malas noticias sobre el caso español. ¿Mm? Uh, ¿Por dónde empezamos? Hola, bueno. No, vamos a empezar por la... eso. ¿Vale? Uh, así nos curamos antes del espanto, de... cogemos fuerza, de, pues, sobrevivimos a las malas. Uh, bueno, volvemos con las malas. ¿Qué podemos decir sobre uh, esas malas noticias? Voy a poner solo una serie de pinceladas de datos que Para darnos una idea de estos factores que hemos visto al principio, de esas variables, pues... Uh, Cómo están en el caso de España. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de la corrupción? Pues, eh, lo, sab lo sabéis eh, mejor que yo. Digo, La percepción de la corrupción en nuestro país es brutal, es altísima. ¿Eh? Uh, se percibe corrupción por todos lados. Los ciudadanos perciben corrupción por todos lados. Ahí hay un pequeño dato, eh, si el grado de extensión entre eh, los políticos pues, es eh, un grado de mucha o bastante extensión. El 80% dicen que sí, ¿no? que, que la corrupción está muy o bastante extendida entre los políticas. El 72% y pico por ciento dicen que la corrupción está muy, muy o bastante extendida entre las autoridades que otorgan contratos o subvenciones. O el 76% dicen que eh, entre las autoridades que conceden licencias. Bueno, tenemos mil indicadores distintos sobre la altísima percepción de la corrupción y mmm, es un fenómeno interesante porque en realidad los ciudadanos perciben mucha corrupción y yo que me dedico a estos temas eh, os aseguro que mucha más corrupción que la que realmente hay hay mucha corrupción de acuerdo pero los ciudadanos tienen una percepción mucho más alta que en fin, por otra serie de indicadores que tenemos para medir la corrupción que es un fenómeno muy, muy difícil de medir uh, los ciudadanos en fin, como que tienden a pensar mal de momento, ¿vale? Así en sí. principio. ¿sí? Uh, realmente es una percepción exagerada, pero bueno, esto simplemente, la existencia de esta percepción ya es un fenómeno social que, que es interesante. ¿sí? En términos comparados, no sé si se ve mucho, esto es un dato de, de una encuesta del Eurobarómetro, que se hace en los 27 Estados miembros, y ahí lo que se preguntaba es si la corrupción es un problema importante en su país. ¿sí? La media de, de la, ¿vale? la media de la Unión Europea está aquí. El 74% de los europeos piensan que la corrupción es un problema muy importante en su país. Entonces, de aquí para acá están los que están por debajo de la media europea, para allá los que están por encima de la media europea. ¿vale? Y bueno, ya ven ahí quiénes están al final. Daneses, siempre los daneses en los barómetros los daneses... Son del todo. ¿vale? Uh, Fijaros la, la percepción, ¿vale? Solo no llega al 20% el, los daneses que dicen que la corrupción es un problema importante en su país. Si nos vamos a Suecia, esto sube ya al 43%. Aún así, si nos vamos a ver ¿vale? el caso español, que ahí. El 88%, es decir, 9 de cada 10 españoles uh, piensan que la corrupción es un problema importante. Hay casos peores ¿vale? también. ¿no? Si nos vamos aquí, el último, ya eh, o sea, tenemos a los pobrecitos griegos, Portugal está ahí, Chipre, Hungría, Rumanía, Bulgaria, son los países donde esa percepción eh, es más alta también. Es decir, incluso en términos comparados con los países de nuestro entorno más inmediato, pues, uh, no somos de los peores, pero estamos lejos del pelotón de cabeza, digamos, en esta sensibilidad. El indicador sobre la confianza generalizada, terrible, de los peores a nivel europeo. ¿vale? En, en, en España es de los países de nuestro entorno de nuevo, bueno, Grecia es peor, Portugal es peor, Italia más o menos similar a nosotros pero un poquito peor en el Mediterráneo en general ¿vale? salimos eh, en, en política europea, en estas comparaciones europeas en el tema de la confianza generalizada mucho peor. ¿Se puede confiar en la mayoría de la gente? Solo el 37% eh, opina que sí ¿vale? Nunca se es además, la, la manera de expresarlo ¿no? nunca se es lo suficientemente prudente al tratar a los demás pues el 61% está de acuerdo con eso ¿vale? más o menos dos tercios un tercio un poquito menos de dos tercios, eh, frente a un tercio. ¿eh? Y es un indicador, además, que se repite eh, constantemente. ¿vale? Esto es un dato de 2009, pero da igual, es un indicador que se repite eh, constantemente. Um, parcialidad o imparcialidad de las instituciones de gobierno. Uh, sobre esto no tenemos una, unos indicadores tan sólidos, no hay, no hay una serie suficientemente sólida, hay eh, que preguntarnos más veces. Pero bueno, las veces que se ha preguntado... Eh, la imagen también de la parcialidad e imparcialidad de las instituciones es preocupante. Este quien está en el poder siempre busca sus intereses personales, están de acuerdo con esa idea, el 76%, ¿vale? Tres de cada cuatro. La mayoría de los políticos está en la política solo por lo que puedan sacar personalmente casi dos tercios. El sistema judicial castiga a los culpables sin importar quiénes son, con dos tercios en contra de que eso sea así. ¿vale? Dos tercios piensan que el sistema judicial no trata a todo el mundo por igual. La gente acomodada recibe un trato fiscal claramente más favorable que el que recibe el ciudadano medio. Eh, tres de cada cuatro están de acuerdo con eso, ¿vale? de que Hacienda no nos trata a todos por igual. Es decir, la visión sobre la parcialidad e imparcialidad, imparcialidad de las instituciones de gobierno y de quienes operan en estas instituciones es terrible también. ¿vale? Es muy, muy mmm, desasosegante. ¿no? Uh, bueno, un otro del, del Eurobarómetro, en este caso se preguntaba eh, que valoraran los esfuerzos del Gobierno en la lucha contra la corrupción, ¿vale? Ahí está la media europea. Eh, 68% dice que los, eh, los esfuerzos del Gobierno no son muy allá, 22% que están bien, ¿vale? En la media europea. De nuevo, eh, tenemos que venir a, ¿vale? a Dinamarca para encontrar... Una mayoría de gente que dice que los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la corrupción, eh, ¿vale? hay más gente que dice que los esfuerzos del gobierno están funcionando suficientemente bien que gente que está en contra de esa idea. Sí. Si nos vamos a España, está ahí? el 78% de la gente dice que los esfuerzos del gobierno no son uh, suficientes ¿no? y el 14% que sí. sí. Considerable distancia, por ejemplo, del caso danés. ¿no? Eh, estamos terminando. Estas de las que a mí me da más miedo, ¿eh? ¿qué es para usted? Esta no es una pregunta que tenga nada que ver, digamos, directamente con la política, pero es muy significativa. ¿Qué es para usted lo más importante para llegar a ser rico en la sociedad española? ¿eh? Y eh, las opciones serán tener buenas ideas y esforzarse en aplicarlas, como razonable, ¿no? Tener suerte, que bueno, después de todo... O tener buenos contactos y cultivarlos. Pues ya están viendo, ¿vale? Más sí. de la mitad de la gente señala tener contactos y cultivarlos. La clave para medrar en la sociedad española. ¿Sí? Uh, hay muchos refranes en este, o sí, expresiones, más que refranes, ¿no? Porque, en, uh, es? tener amigos en el infierno, ¿no? Eso es. Transmite, ¿vale? Este sí. conocimiento de generación en generación de que lo importante son los contactos y... Teniendo buenos contactos hasta te puedes echar a dormir, ¿no? Sí, te va a ir muy bien. Uh, otro dato en este sentido, porque aquí las opciones eran distintas. Según su, su opinión, ¿cuál de los siguientes aspectos cree usted que es el más importante para lograr triunfar en la sociedad de hoy? ¿Venir de una familia con dinero? Bueno, 21 y pico por ciento, pero quien más, uh, ¿vale? Casi la uh, cuarta parte se inclina por de nuevo, la mayoría por estar bien relacionado ¿Vale? estar bien relacionado es mucho más importante que esforzarse mucho y trabajar duro que ser inteligente fíjense ser muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente te tener ambición y estar dispuesto a todo todavía aún sonaría a poco tener estudios bueno más que lo de ser inteligente pero Probablemente si hubieran puesto tener un título oficial, igual uh, sube un poco más. ¿no? Hey, estar bien relacionado vuelve bueno, a ser la clave. Esta misma pregunta se hacía eh, a continuación a los mismos encuestados, preguntándole, pero bueno, esto es lo que usted piensa que es la realidad, ¿cómo le gustaría, cómo deberían ser las cosas? Y aquí eh, el 50% de la gente marca for, eh, eh, esforzarse mucho y trabajar mucho. ¿vale? Forzarse mucho y trabajar mucho sería lo que, lo que más debería eh, importar. Y estar bien relacionado baja al mínimo, ¿vale? 3-4%. De nuevo, claro, ¿en qué entorno estamos? ¿En qué entorno social captamos que estamos? ¿Percibimos que estamos? Si estamos en un entorno donde vemos corrupción por todos lados, entonces pensamos que la gente va a lo suyo, que aquí no se puede confiar en los demás porque a la primera te engaña, ¿vale? los demás no son fiables, solo aquellos a los que podamos conocer. Si las instituciones de gobierno funcionan de manera parcial, ¿cómo sobrevivo en una sociedad así? ¿Con contactos? O tengo los contactos o me muero en una sociedad así, ¿vale? no voy a hacer nada en una sociedad así. Una vez fui a, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, entrevisté a Emilio Romero, este periodista del franquismo, sí, de, sí. El director del diario Cuento. Y yo era becario de la, de la Fundación Juan Marcos. Eh, conocen la historia de Juan Marcos, pues, es pirata del Mediterráneo, ¿no? Como hizo la fortuna, engañando a unos y a otros y tal, y con el contrabando en la Primera Guerra Mundial, y luego fue el hombre que financió buena parte del golpe del 18 de julio, en fin, un personaje. Bueno, pues mi benefactor, Juan Mar, uh, en fin, ya el nieto de Juan Marc, uh, bueno, Juan Marc, el abuelo, ya creó la Fundación Juan Mar, uh, que ha sido una fundación que es una fundación muy importante en España, ¿no? la Fundación de las Artes, de la Cultura y también de, de la Ciencia. Eh, bueno, pues eh, fui como, con mi tarjetita y tal de becario de la Fundación Juan Mar a entrevistar Emilio y, pues, a Emilio Romero y cuando le Emilio Romero la tarjeta le dice ¿Usted sabe quién conocía, quién conoce muy bien, quién conocía muy bien la sociedad española? No, no sé, no sé, yo iba a hablar de estos temas con usted. Juan Mar. O sea, Juan Mar sabía cómo había que moverse en un entorno como era la sociedad española, ¿vale? Intentando, entonces pues, eso tener los contactos, ser más listos que el hambre, engañar a unos y a otros en la medida en que los que se dejaran engañar, etc. Este es un poco el paquete que tenemos. ¿vale? Si detectamos que estamos en un entorno así, lo lógico es que desarrollemos actitudes como esta, de que uh, para sobrevivir en un entorno así necesitamos contacto, ¿vale? necesitamos tener las relaciones oportunas, amigos hasta en el infierno, ¿no? porque de alguna manera detectamos que estamos en algo así, parecido al infierno. Seguramente el infierno se haga mucho peor. Pero no es una sociedad que nos guste demasiado. En realidad, nos gustaría vivir en otro tipo de sociedad. Pero como vivimos en esta sociedad, pues tenemos que comportarnos de la manera en la que nos tenemos que comportar, como se comportaría cualquier persona que sea medianamente inteligente. Y no se va a dar de luces con la realidad. ¿Vale? Si tú tratas de jugar aquí como si fuera un sueco, Uh, pues uh, no sobrevives, ¿vale? Si te vas a Bolivia e intentas pagar una multa de tráfico de la manera legal uh, te creas unos problemas tremendos ¿Cómo pagan las multas de tráfico los suecos en Bolivia? A la boliviana ¿vale? Adaptan su comportamiento a lo que perciben que, es el, que son las reglas de juego de ese entorno social ¿Vale? Bien uh, Pues este es nuestro entorno social Estas son las malas noticias Uh, no te extraña extrañar que la gente tenga muy en cuenta esto. Eh, no sé, cómo por el tiempo que... vamos a regular, ¿no? Sí, uh... si queremos un debate de 10 minutos más. 10, temas, 10 minutos 10. más, entonces bueno, me de... salto un episodio interesante esto es un grupo, un grupo de discusión de estos que nos gustan a los sociólogos y a los politólogos estos que cogemos gente en eh, grupos muy reducidos de gente más o menos homogénea sociológicamente y nos ponemos a hablar ¿no? escuchamos lo que dicen y a partir de eso reconstruimos un cierto discurso social de lo que piensan un tipo de gente ¿no? un sector social determinado Uh, bueno, estábamos haciendo un estudio sobre comportamiento electoral, eh, estábamos, eh, esto era el año 2006 cuando estábamos haciendo en concreto este estudio, y eh, era en Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, y además estábamos trabajando eh, con, en concreto este grupo era, digamos, el tipo de votantes menos sofisticado, eran eh, trabajadores manuales choferes, camareros, eh, mozos de almacén, ¿vale? gente digamos, que no tiene unas, cualidad, unas calificaciones profesionales muy altas, ¿no? Y su trabajo no exige esas calificaciones profesionales muy altas. Ah, y está, de repente sale en la discusión el tema de la corrupción. ¿vale? El, el moderador, que era yo en este caso, no sabía el tema. Spontáneamente sale el tema de la corrupción y lo primero que sale, el primer comentario que sale es el típico comentario, digamos, cívico, que es muy típico en la cultura política española. Todos ¿no? No, los no, políticos no son iguales. No. Pero, eh, Daniel, que es esta persona que está hablando, dice, yo lo que quiero dejar claro por mi parte es que da igual que sean unos u otros, que lo que está claro es que el poder político es la herramienta para tener el poder económico, para manejar la pasta. Y aquí se ha demostrado que eso es así, que son más o menos, y perdonad, salió el tema de la corrupción. Eh, clanes de casi de mafiosos que se reparten en el territorio Yo me aportaría <risa> mi sueldo de un año a que no hay un ayuntamiento en españa sea el partido que sea que no le saquen beneficios y da igual que sea izquierda o el que sea bueno hasta aquí digamos cualquier científico social en españa esperaríamos este, esta declaración ¿vale? la gente inmediatamente entra al trapo de eso así ah, sí porque no sale casi nada porque en todos ¿no? todos son iguales esta idea. Uh, pero a continuación, Daniel, que había empezado la conversación, añade: Y la lástima que tengo es no haber pensado esto con 20 años, en lugar de con 39. Porque ya me habría encargado yo de meterme en el rollo de la política que ahora sería concejal. ¿Vale? Lástima no haberme dado cuenta de cuáles eran las reglas de juego a tiempo. ¿vale? Porque me podría haber aprovechado suficientemente. ¿eh? Los demás todavía no se entera muy bien, es que es una mafia... Eh, pero Daniel insiste porque también como luego no te va a pasar nada pero ¿vale? esta está la impunidad y que por otro lado estás cuatro años y luego a vivir porque no conozco ningún político que al dejarlo se haya tenido que ir de electricista o lo que fuera de bancario o lo que fuera y que luego según está la ley tampoco les pasa nada ¿vale? la impunidad todavía refuerza más y Daniel acaba es que entran con unos sueldos muy normalitos y a los seis meses ves que tienen unos chavés. <risa> en unas urbanizaciones de no sé cuántos mil euros y dices, pero bueno, es que yo soy tonto, ¿Vale? La cara de tonto que se te queda cuando ves que todo el mundo va a aprovecharse, ¿vale? La lógica esta de ver, contacto no sé qué, que se saben mover en esa sociedad, la cara de tonto que a ti se te queda como no corres con esa red, Bueno, un poco la precisión de que es un, el, el imaginario más o menos que, que funciona en este, en este campo, ¿no? Socialmente. Vamos con la última parte, ¿vale? Las estrategias de salud. Estas han sido las malas noticias. Y noticias. Que son, en fin, no. que <risa> ahora iremos con la última ¿vale? El tema es lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo rompemos el círculo vicioso y generamos uno virtuoso? ¿no? Bueno, fundamentalmente. Ese, ese gran problema lo podemos reducir un poco más. Eh, esto me llevaría media hora a explicar por qué. ¿vale? Pero si me, si me creéis, uh, la idea es que ese problema de pasar del círculo virtuoso eh, al círculo virtuoso lo podemos fundamentalmente reducir a un primer paso. Y el primer paso está sobre todo en la construcción de instituciones imparciales de gobierno. ¿Vale? Ese es el primer paso importante, es el que dieron los suecos, nos comentan un poco con el caso suelos, no Pero, ¿cómo damos ese paso? ¿Cómo construimos instituciones imparciales de gobierno en entornos clientelares? ¿Vale? Si los gobiernos, los partidos que han llegado al gobierno, han creado sus redes clientelares de apoyo social, ¿vale? están alimentando a sus clientes, ¿cómo de repente renuncian a ese juego? Y empiezan a jugar al juego de las políticas universales, a poner el interés general por encima de sus intereses particulares, de sus intereses de grupo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a este problema se le llama en la literatura sobre la corrupción la trampa política, ¿vale? Porque se piensa que es una trampa, una trampa de cazar animales, ¿vale? Que una sociedad que tiene este tipo de problemas está atrapada. Uh, una política que ha desarrollado fundamentalmente relaciones clientelares entre los políticos, los partidos y los ciudadanos, um, cuando se han desarrollado estas relaciones clientelares es muy difícil salir. ¿vale? Esa sociedad está atrapada en ese entorno clientelar y es muy complicado salir. ¿Por qué? Supongamos que un partido ¿vale? llega, a conquista el poder y dice, hombre, eh, por el bien de España deberíamos dejar de hacer lo que hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Cuál es el problema? Primero, llegar al poder con, ese, con esa agenda, ¿vale? Llegar al poder con ese programa. ¿Por qué? Porque principalmente se va a encontrar con la oposición de sus propios votantes. ¿Qué les dices a tus votantes? ¿Que ya no vas a tratarlos como los has tratado tradicionalmente cuando ganabais las elecciones? ¿Que ahora vas a no colocar a aquellos del partido a los que colocabas en los ayuntamientos, en las diputaciones, que no vas a conceder las contratas públicas que concedías a aquellas empresas que te ayudaron a tus campañas electorales, etcétera, etcétera, pues ¿quién te va a apoyar entonces? Si ya lo vas a defraudar y podéis decir, hombre, pueden buscar apoyo en otro sitio, pueden buscar apoyo en otro ciudadano, eh, que hasta ahora no se beneficiaban de esas relaciones clientelares, ¿no? Es posible que, vale, pierdan el apoyo de algunos de sus eh, sectores eh, tradicionales, pero pueden conquistar, pueden pescar en otro caladero. Ahí también tenemos un problema. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién se va a creer que un partido que estaba hasta ahora desarrollando este tipo de relaciones clientelares, de repente va a dejar de hacerlo? ¿Vale? ¿Por qué voy a confiar yo en que el partido X vaya a dejar de comportarse uh, como se ha comportado tradicionalmente no me lo creo ¿vale? por tanto no voy a votar por tanto ¿qué incentivos tiene un líder político que llegue al frente de uno de estos partidos para renunciar al clientelismo y poner en marcha políticas en fin, regeneracionistas de verdad? tiene poquísimos incentivos ¿vale? <risa> el riesgo enorme es que te salga salir, vamos um, Cosido a gorrazo, ¿no? perseguido a gorrazo por, por parte de tus tu fieles. ¿vale? Esta es la trampa política. Eh, cuando han desarrollado instituciones clientelares, relaciones clientelares, es muy difícil salir de, de ahí. Y este es el primer paso para romper el círculo vicioso. Por tanto, es muy difícil de romper el círculo vicioso. ¿Qué tipo de problema es este? Es un tipo, un tipo de problema muy habitual en los análisis de ciencias sociales, lo ¿no? que eh, llamamos. Un dilema de acción colectiva. Eh... Un dilema de acción colectiva se produce cuando si todo el mundo se comporta individualmente de manera racional, todo el grupo sale perjudicado. Es un típico problema de, de acción colectiva. Si no tenemos eh, mecanismos para coordinarnos, para fiarnos unos de otros, de que no nos vamos a traicionar mutuamente y tal, no somos capaces de articular una política colectiva que nos ponga en una situación mejor como sociedad. Por tanto, si no confiamos los unos en los otros, estamos todos trabajando en esa línea, ¿vale? como decíamos antes, con la lógica de salvese quien pueda. Y con la lógica de salvese quien pueda, nos perjudicamos todos. ¿vale? Toda la sociedad en su conjunto sale perjudicada. Bueno, pues eh, la corrupción en entornos donde está muy extendida, donde hay mucho clientelismo, Uh, es un típico problema de acción colectiva. Um, y por tanto, las salidas a la corrupción tienen que ver con mecanismos a través de los cuales forcemos esa cooperación entre todos. Forcemos, la, uh, sobre todo para empezar, la conciencia de que si seguimos actuando así de manera racional en el plano individual, ¿vale? ajustándonos a cómo percibimos entre ese entorno, nos estamos... Uh, castigando como sociedad una y otra vez, y nos estamos perjudicando como sociedad una y otra vez. ¿vale? ¿Pero cómo salimos de ahí? Ese es el, ¿vale? el problema. ¿Cómo eh, resolvemos el dilema de la acción colectiva? Bueno, aquí uh, viene otra de estas uh, imágenes que es, bueno, ya lo pone ahí el título del libro, uh, saben de ese episodio ¿no? del varón eh, munchhausen cómo salió de una ciénaga. Um, tirando de su coleta, ¿vale? sacó a su caballo y a sí mismo de la ciénaga tirando de su coleta hacia arriba. Pues esto es lo que tenemos que hacer, tirar de nuestra coleta hacia arriba, ¿vale? No parece como muy práctico, ¿eh? uh, <risa> práctico es realmente así. complicado, ¿vale? Mishausen lo hizo, pero bueno, es un personaje de ficción, ¿no? Uh, pero la idea es esa, la, comple la complejidad está en eso, en cómo la sociedad española puede tirar de su coleta y salir del pantano eh, de un entorno con problemas de corrupción, con clientelismo, eh, etcétera, etcétera, Pues la única manera de ayudar a salir del pantano tirándose de la coleta es construyendo eh, un tipo de estrategia que vamos a ver. Uh, Vamos a ver la parte positiva. Ahora veremos en, en qué consiste, ¿vale? Esa eh, No todo es malo, o sea, por tanto, nuestra coleta no es tan débil, ¿vale? Si nos damos un tirón de la coleta suficientemente fuerte, no se nos va a romper del todo. Eh, porque no todo es malo en la sociedad española, ¿vale? Estas características negativas que hemos visto antes, de alguna manera, están, a cierto punto, contrapesadas por otras que son más animosas. Por ejemplo, nuestro contacto cotidiano con la corrupción, ¿vale? Esta es una pregunta de nuevo del Eurobarómetro y uh, lo que preguntaban es, en los últimos 12 meses eh, ¿alguien le ha pedido o ha tenido usted que pagar eh, un soborno por el acceso a algún tipo de servicio público, a una licencia, a un... ¿vale? Bueno, la media de la Unión Europea está eh, ahí, en el entorno del 8%, es el caso rumano, 31% de los rumanos dicen que en el último año han tenido que pagar un soborno, y es normal, porque, por ejemplo, para ir al médico y que te atienda el, el, el médico en Rumanía, tienes que pagarle al médico. A, digo, al médico del seguro público, porque los sueldos son tan ridículos a, que o le pagas o no te atiendes directamente. Y al final es una cuestión casi de supervivencia de los, de los propios médicos, ¿vale? porque los sueldos públicos no dan, no dan para eso. en fin la experiencia cotidiana con el soborno es altísima. Bolivia, hay ¿vale? muchos países, muchísimos países donde sucede la mayoría del mundo. Sin embargo, en España no. ¿Vale? La experiencia directa con el pago soborno estamos en los niveles de, de aquellos países a los que nos queremos parecer. Uh, no tenemos un, ¿vale? una experiencia cotidiana con el soborno. Vemos mucha corrupción, pero no la experimentamos directamente la mayor parte de nosotros. ¿Vale? No es una corrupción de estas administrativas, que voy a sacar mi pasaporte y tengo que untar al policía, si no, me da el pasaporte, me para el Guardia Civil de Tráfico y le de, de unto, si no. No, eh, hemos construido un, un Estado eh, mucho más sólido que muchos otros, ¿vale? en este sentido. los funcionarios trabajan, la mayor parte de ellos, la enorme mayor parte de ellos, con mucha profesionalidad. Donde tenemos, aunque tengan tan mala prensa, la mayor parte de los políticos eh, se comporta de manera suficientemente decente. Ahora, los que se comportan mal eh, generan una imagen eh, muy negativa que se extiende eh, muchísimo. Y, y han sido muchos. Eh, en el mundo inmobiliario han sido bueno, muchos. Que para mí, que hubiera un puñado de casos, ya son muchos. Pero eh, ahora, para la clase política que tenemos, tenemos pensando más o menos en torno a unas 80.000, 90.000 personas. De 80.000, 90.000 personas tenemos en estos momentos 1.000 imputados. Es bastante soportado. <risa> bueno, 1.000 bueno, bueno, bueno, imputados es bueno, un problema. Bueno, no, no niego bueno, que sea un problema. ¿Qué que bueno, Vale, <risa> pero aún así, ¿vale? estamos hablando de 90.000 personas. Y de un funcionamiento de, de las instituciones políticas tan malo que lo extraño es que no haya más corrupción de la realidad. ¿Vale? Eso es lo que a en mí fin, me hace fe en el género humano. Bueno, um, la experiencia cotidiana de la corrupción es muy baja, más datos positivos. Eh, la gente identifica perfectamente lo que es corrupción y lo que no es corrupción. ¿vale? Ahí, eh, esto no lo puedo entretener mucho, ¿vale? pero en eh, una encuesta que hicimos para el CIS eh, preguntábamos una serie de, ¿vale? de conductas concretas y le decíamos a la gente si eso le parecía corrupción. Bueno, no hay grieta, ninguna duda. La gente identifica la corrupción sin ningún problema. ¿Sí? Um, más fuerte todavía. Les pusimos en el brete de tener que elegir entre dos cosas que no es fácil de elegir, entre eficacia o legalidad. ¿Vale? Eh, le preguntamos, ¿qué frase refleja mejor su, su opinión? Y ¿Vale? le esforzábamos a tener que elegir una de las dos. Lo más importante es que los políticos resuelvan los problemas de los ciudadanos, incluso si para hacerlo de forma más eficaz tuvieran que incumplir alguna ley. ¿Vale? No es tan descabellado pensar esto. A veces los problemas sociales son tan acuciantes tan eso que dicen, oye, pues. Mejor resolverlo aunque miremos para otro lado en cuanto al cumplimiento de la ley. O lo más importante es que los políticos cumplan siempre con las leyes, incluso si eso les hiciera ser menos eficaces a la hora de resolver los problemas de los ciudadanos. Bueno, pues en un dilema tan complicado como ese, la gente se pronunció, digamos, de manera en fin, como uno esperaría, ¿no? como uno con cierto uh, nivel de moralidad pública y tal, esperaría. Es decir, de nuevo, el caso español no es desesperado, ni mucho menos. Um, bueno, y aquí llegamos. Uh, es decir, tenemos una coleta suficientemente fuerte, ¿vale? Si seguimos con la imagen de este por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos estrategias en un sentido muy determinado, estrategias de Ulises. Estrategias de Ulises contra las sirenas. Es decir, ¿qué hizo Ulises para no seguir el cántico a las sirenas? Atarse al mástil. Este es el tipo de estrategia que necesitamos para evitar el funcionamiento del clientelismo, ¿vale? de los intercambios clientelares y, por tanto, de la extensión de la corrupción. Necesitamos generar instituciones políticas, instituciones públicas, que de alguna manera estén eh, inspiradas en el mito de Ulises, ¿vale? en la idea fundamentalmente de que los partidos se aten al mástil, de que renuncien a la tentación de construir redes clientelares. ¿vale? Si somos suficientemente inteligentes para construir uh, instituciones, en ese sentido tenemos uh, mil ejemplos, no está todo inventado, no hace falta ser muy original en esto, uh, instituciones que, que um, aten a las autoridades políticas, ¿no? a los partidos políticos que están al frente de las administraciones públicas, con estrategias de Ulises, es decir, que no puedan seguir el cántico de las sirenas de construir eh, sus redes clientelares, ...habremos dado un paso fundamental en la salida del círculo vicioso. ¿vale? Esa es la clave de las políticas, digamos, anticorrupción que necesitamos. La idea es esa, es dificultemos al máximo el uso clientelar de los recursos públicos. El mangoneo de las administraciones públicas por parte de los políticos... ...que siguen esos cánticos de sirena de tener que compensar a sus clientes... a ...sus votantes, a sus financiadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Bueno, muy brevemente, eh, porque no hay tiempo para, para esto, um, ¿en qué sentido tenemos estrategias de ISES? Primero, el tema de las Administraciones Públicas. Tenemos unas administraciones, administraciones Públicas en las que bueno, hay de todo, ¿vale? hay distintos niveles. No es lo mismo la Administración General del Estado que las Administraciones Autonómicas o las Administraciones Municipales. Conforme defendemos, los problemas de clientelismo, los problemas de corrupción, los problemas de funcionamiento interno de estas Administraciones son peores. ¿sí? La idea es, estas administraciones públicas, muchas veces eh, los, los que trabajan en ellas están sometidos a unos incentivos eh, muy perversos, ¿vale? Si quieres hacer carrera profesional en la administración, en muchos casos, por muy profesional que seas, por incluso ser un funcionario de carrera, o atiendes a los cánticos de sirena de qué le interesa al político de turno que yo haga, um, o no tienes carrera, ¿vale? Puede ser el tipo más eficaz del ministerio, uh, que si no resuelve los problemas uh, que le, le interesa al político de la manera en la que le interesa y cuidando sus uh, necesidades clientelares, etc., no hace carrera. ¿Por qué cada cambio de gobierno implica cambios en todas las escalas uh, de las administraciones hasta un punto increíble, como no sucede en los países de nuestro entorno? Yo qué sé, Ministerio de Interior, un cambio todos los comisarios provinciales de policía, pero bueno, ¿por qué un comisario provincial de policía tiene que ser alguien que tenga una lealtad ideológica, una lealtad partidista al partido que domina el ministerio? No tiene ningún sentido. Tiene sentido cuando utilizas la Administración como un motín, ¿vale?, para tu relación clientelares Eso es el tipo de cosas que hay que cortar, ¿vale?, la estrategia de Ulises de, de nuevo, ¿eh? la Comitización de, de, de, de mediocrática. La Administración de Justicia, de nuevo. Esa fue una de las claves del experimento sueco. Los suecos lo que hicieron fue reforzar fundamentalmente la independencia del Poder Judicial y darle capacidad de persecución de la corrupción. ¿vale? Capacidad real de perseguir la corrupción sin interferencias políticas. Porque aquí a veces perseguimos la corrupción con interferencias políticas, ¿vale? porque le interesa al partido ahora perseguir tal cosa. Uh, no, no se trata de eso, ¿vale? se trata de que el, los jueces uh, fijen su agenda, que la Fiscalía fije su agenda en ese sentido. Bueno, esto es un aspecto absolutamente básico también. Eh, ahora hay planes de reforma en el sistema judicial, hay un par de planes del Consejo, ¿no? el del Consejo General del Poder Judicial y una nueva ley de enjuiciamiento criminal y la pinta que tienen los dos uh, proyectos es muy mala en este momento. ¿vale? Uh -huh. Lo que necesitamos es que esas programas vayan respetando las reglas de la estrategia de edificio. Ah, y tercero, por, por eso, por, por que sean tres pinceladas, ah, desincentivar que los partidos políticos recurran al clientelismo, como, por ejemplo, mejorando eh, la transparencia de las administraciones públicas. ¿vale? Es un aspecto clave, que la información pública fluya <coughs> enormemente. Cuanto más fluya, más difícil es el manejo opaco de las administraciones en, eh, ¿vale? en el interés particular de quien está al frente de esa administración, porque es más fácil pillarlo De nuevo, este es otro ejemplo sueco las primeras leyes de, de transparencia en la administración pública sueca son muy antiguas son incluso de antes de esa de, um, pérdida de la de Finlandia de ¿vale? 1809 las primeras leyes son de 1700 y pico, y a lo largo del siglo XIX fueron reforzando eh, todo ese tipo de leyes de transparencia hasta hacer que realmente la información pública no es una información que sea del funcionario que sea de la autoridad política al frente del ministerio, del ayuntamiento lo que sea sino que la información pública es de los ciudadanos ¿vale? quien tiene derecho a esa información son los ciudadanos y es un derecho que desarrollaron, que conquistaron y que hoy día es impensable que no sea así bueno, transparencia la de las administraciones el tema de la financiación partidista, evidentemente ahí tenemos un problema tremendo Necesitamos transparencias, vamos a saber quién está financiando a los partidos, cómo se financian que den cuenta eh, real ¿no? de este tipo de cosas. Controles horizontales internos a los partidos, es decir, el funcionamiento democrático eh, interno de los partidos, los partidos no funcionan internamente de manera democrática, y es clave que los partidos eh, tengan vida democrática interna, porque es la única manera de que haya intereses entre distintos sectores del partido y de controlarse los unos a los otros. ¿Vale? Es un aspecto fundamental. En Suecia no hay una ley de partido que obligue a la democracia interna. Lo han ido construyendo con los usos y las costumbres. Se dieron cuenta de que era un aspecto fundamental. Uh, pero no desarrollaron una ley como tal. Pero en otros países sí lo han hecho de manera legal. Por ejemplo, Alemania. ¿vale? Pues Alemania pues, sí que puso en marcha una ley que fuerza a que los partidos cumplan determinadas reglas en su funcionamiento interno cuanto a los congresos, ¿no? la periodicidad de los congresos, la manera en la que tienen que elegir a sus dirigentes, etc. Evidentemente, los incentivos que tiene el sistema electoral, ¿vale? es, eh, el nuestro es de lo que más incentiva el control de las cúpulas de los partidos, y, por tanto, de nuevo, hace más difícil eh, la estrategia de Ulises, ¿vale? hace más fácil la tentación de dejarse guiar por los cánticos del cliente mismo, ¿no? por tanto, eh, eso hace más complicado... Bueno, uh, evidentemente, ¿cómo aplicamos esto? ¿No? Uh, estamos muy claras en la receta, pero ¿cómo ponemos en marcha la receta? Pues de nuevo, eh, ya que termino con esto, don Ángel, de verdad, la uh, Estamos en un contexto actual fantástico para él. Fantástico, ¿vale? Estamos muy deprimidos por toda la corrupción que vemos, todos los días no sé cuántos casos de corrupción... Si os fijáis en los casos de corrupción, miráis las fechas eh, de los hechos a los que se refieren, todos vienen del boom inmobiliario, ¿eh? son todos del, los tiempos de la burbuja. Uh, casos recientes, recientes, no los son tantos. En realidad el nivel de corrupción hoy día ha, ha descendido Básicamente no porque hayamos hecho grandes innovaciones institucionales, sino porque se han producido las oportunidades. Pero el contexto es especialmente favorable, ¿vale? al menos por la siguiente razón. Por ejemplo, la crisis tiene un aspecto muy interesante. ¿vale? La crisis por un lado reduce las oportunidades para la corrupción, pero además fuerza a que tengamos que aprobar políticas de reajuste, y además de reajuste que, como vemos, los pues, recortes con tal a ninguno nos gustan, Vamos, son, son absolutamente um, desagradables. Bueno, pues como compensación a los recortes se puede exigir uh, más control, ¿vale? más control ciudadano sobre el funcionamiento de las instituciones. Uh, los recortes, no los quita a nadie, ¿no? que, porque es eso, es la economía que se ha venido abajo y es que, uh, tenemos que, que hacer lo que hacíamos antes con menos dinero, los recortes son impecinables, otra cosa es de dónde recortamos, ¿no? uh, cómo repartimos el esfuerzo del recorte, el recorte está ahí, y un aspecto clave de la venta del recorte, si el gobierno fuera suficientemente inteligente, y hombre, alguna cosa está haciendo en este sentido, es decir, se dan cuenta de esto. Lo que pasa es que son muy tímidos, ¿no? están muy cosidos ¿vale? por, sus, por sus vinculaciones clientelistas. ¿no? Pero lo de la ley de transparencia asociado a esto, evidentemente, es una, es una conexión. ¿no? Eh, bueno, las políticas contra la crisis abren una oportunidad ¿vale? para introducir este tipo de mecanismos de visa. Segundo, la opinión pública más sensibilizada no puede estar. Viendo datos sobre desafección eh, política en España, que son tremendos, eh, los, los niveles de confianza política se han desplomado de una manera absolutamente alarmante, y es más, los partidos políticos, bien mayoritarios, eh, están genuinamente, eh, si me permite la, la expresión, acojonados ¿vale? por la situación de verdad. Están muy vamos a decir que están muy preocupados y empiezan a acojonarse. Probablemente no hayan llegado al estado de acojone todavía, hasta que no se celebre alguna, alguna elección. Pero de el momento están muy preocupados, hasta el punto de que internamente, yo sé que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han puesto grupos internos a trabajar en medidas de regeneración democrática que de alguna manera vuelvan a hacer que la gente confíe, ¿no? que se, se um, desactive ese, esa desafección creciente. Eh, ¿no? La gente ha llegado a la conclusión de que, que la crisis económica nos haya golpeado con tanta fortaleza en un país como el nuestro, comparado con los de nuestro entorno, tiene que ver con el mal funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno. Eso, ese hallazgo, digo ese hallazgo popularizado, porque esto podemos tener claro unos pocos, ese hallazgo está hoy día difundido, por los datos que tenemos ¿vale? de encuestas está difundido en toda la sociedad española. La gente ha hecho ese cálculo ¿vale? de que en gran medida lo que nos pasa eh, se debe al mal funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno. Esto no es solo un problema económico. Uh, y por tanto, hay esa sensibilización ¿vale? en el sentido de que necesitamos reformas institucionales en el ámbito político, ¿vale? que hagan que eh, lo que, los errores que nos han llevado hasta aquí no puedan eh, volver a producirse. Estamos muy, mm, en un, eh, 200 años después, en, una, en, una, en un brete um, histórico como el que eh, vivieron los suecos ¿vale? en, en 1809 y como el que vivimos nosotros en la crisis del 98. Ahí es cuando se generó por primera vez toda la literatura sobre regeneración, ¿vale? el propio concepto de, re de, re de regeneración nace en ese entorno, reflexionando sobre la crisis del 98 y cómo podíamos haber caído tan bajo. ¿no? Um, ¿Y a qué soluciones nos llevó? Nos llevó por los peores caminos. ¿vale? Nos llevó a, primero a, a una solución muy clientelista, mucha corrupción, con todo el régimen de la restauración, ¿vale? el turnismo pacífico. Luego nos llevó a una solución autoritaria, como la dictadura de, de, de Primo. Luego ensayamos uh, de manera... Um, muy poco sólida eh, una experiencia democrática que al principio eh, tuvo enormes esperanzas y que acabó fatal con la segunda república y ya no les cuento cómo terminamos la historia uh, es decir de aquella reflexión colectiva <risa> sacamos las peores elecciones queremos que, en fin, que ahora en este eh, momento eh, nos llega realmente a tomar decisiones parecidas a las que tomaron los en sueltos los movimientos ciudadanos han sido muy importantes en esta labor. La aparición de nuevos partidos políticos que hacen, además del tema de la regeneración democrática, la parte fundamental de su programa político está siendo también muy interesante y está generando la, al menos la posibilidad de que haya una oferta más amplia de la que teníamos hasta el momento. Este tipo de, de, de asuntos es importante. Y un último um, estímulo también eh, que nos puede llevar por, uh, ¿vale? por el buen camino, nos ayuda también a tirar de la coleta eh, ese estímulo de algunos organismos internacionales, eh, ¿vale? como, como la Unión Europea o como Greco. La Unión Europea está poniendo en marcha por primera vez, eh, todavía no ha salido, ¿vale? pero por primera vez está poniendo en marcha un programa anticorrupción. Eh, esto lo aprobó precisamente no en vano la presidencia sueca, la última presidencia sueca, con el programa Estocolmo en 2009. Y ahora es cuando se está poniendo en marcha. Y además está en manos de una comisaria, la comisaria de Interior, de la Comisión Europea, que es sueca también. No, ¿vale? no hay, creo que no es coincidencia. Um, eh, eh, de ese programa va a salir um, una pequeña política anticorrupción que hasta el momento no existía en la Unión Europea. Es muy molesto, vale, no es nada ambicioso. Pero hasta ahora no la veo, ¿vale? Y de alguna manera se convierte en un estímulo, ¿vale? en un pequeño acicate hacia los 27 para introducir determinadas reformas que uh, van en la línea de estas estrategias de O Greco, ¿vale? Greco es este órgano del Consejo de Europa, que se llama el Grupo de Estados contra la Corrupción, uh, que hace una serie de estudios muy interesantes, uh, estudios a los que sigue un examen del país de hasta qué punto ha puesto en marcha las recomendaciones que se examen le Ponía ¿vale? en sus políticas anti -cotección. Hay, por ejemplo, un informe muy interesante sobre la financiación de los partidos en España, en todos eh, los países, pero en concreto el informe sobre España es muy interesante, y ¿vale? señala una serie de cosas que el Gobierno español tiene que hacer. Y además nos va evaluando hasta qué punto luego el Gobierno español ha ido introduciendo ese tipo de mejoras. De nuevo, esto es derecho internacional, es un estímulo muy diplomático, pero es un estímulo, al fin y al cabo. ¿vale? La confluencia de todos estos estímulos es lo que yo creo que nos hace que estemos ante un momento especialmente oportuno ¿vale? para que podamos salir de esa charca eh, tirando nuestra tableta eh, al río. Pero no me he pasado optimista. O sea, <risa>